El mismo de datos se puede hacer sobre lo que sea. Como mostrar la evidencia. Tratar de formarse todo el tiempo. ¡Un Excel! Estamos plagados de información, sobre información y tecnos en todos lados. Y a veces, sin quererlo, podemos a salvando objeto de, un, de una tecnos. La experiencia de la gente que vive la temática del ha costa, lo hace mucho más que el dataset, que la base de datos. Parte de las nuevas narrativas tienen que ver sobre cómo visualizar, cómo contar las historias que logren un mayor impacto. Y es un diferencial que les da a ustedes como periodistas. O sea, yo no tendría el trabajo que tengo si no me hubiera metido en esto. Es, es un argumento para conseguir trabajo.